Buenos días. Soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de presas canarios Irema Curto Kennels. Hoy vamos a hablar de el perro de presa canario antiguo. Con mucha frecuencia a lo largo de los años se me ha preguntado sobre el perro de presa canario antiguo otras veces afirmando que el perro de presa canario antiguo, no el de ahora, sino el antiguo que era tal y cual que venía de no sé qué, de no sé qué perros bueno, y ahí vamos desgranando poquito a poco pero claro, están esas personas eh, no con me, mucha frecuencia, pero también se da en Canarias Jóvenes que no saben Y te hablan de las líneas de presa canario antiguas Incluso de mis perros se ha hablado en América, en Estados Unidos y en otros países, en Europa Pues a veces con un eh, fin difamatorio en cierto modo eh, afirmando en algún, en algún medio, en algún foro, diciendo que los perros de Curtó antes sí, los antiguos que tenía, eh, no saben de lo que están hablando, están totalmente confundidos. Es un problem, problema de, de falta de conocimientos en el tema de Presa Canario y, y en, en, en la península también, también, y no digamos en América y en Europa, me ha llegado a mí, lo he visto, lo he oído, incluso se me ha planteado personalmente, eh, ayer incluso, ayer o antes de ayer, antes de ayer, un chico de un joven de, de la península que me mandó un WhatsApp y me habló de que había estado, mmm, valga la redundancia, hablando conmigo por teléfono sobre presas canarios y tal. bueno Y hace descender el perro de presa canario afirmándolo como un gran conocedor, este joven, eh, de que el perro de presa canario es un descendiente del de dogo de Burgos fíjense ustedes, del dogo de Burgos lo que ocurre, afirma él, lo tengo en el whatsapp, lo podría leer literalmente que lo que ocurre es que después se ha cruzado con otros perros con el pitbull y con no sé qué más este joven no sabe. O sea, y yo le he respondido que eh, tocar el tema con ideas preconcebidas, eh, sin base, pues eso conduce a la confusión. Y la persona que piensa que está en lo cierto, va perdida. Y yo se lo dije. Y él me dijo que no, que yo era el que iba perdido. Bueno, pues nada, para usted. Entonces, vamos a hablar del perro de presa canario antiguo, lo que yo entiendo que se podría definir como perro de presa canario antiguo, que era el perro de presa que se menciona en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas de Tenerife y Fuerteventura, que ya este tema lo he tocado hasta la saciedad, está en mi libro. Está en el pero documentado basándome en los, los acuerdos, los cabildos y en las ordenanzas. Lo he tocado este tema también en vídeos anteriores. Pero hay personas que es que parece que es que no quieren entender y por consiguiente no quieren aprender. Ellos tienen la verdad. Esas personas están en posesión de la verdad. Y lo peor de eso es, o sea, es consecuencia de la ignorancia de ignorancia no lo digo com, como insulto sino de ignorar el tema ignorar de lo que se habla el, el perro de presa canario que se menciona en las ordenanzas el que fue introducido desde España no sabemos si era un solo tipo lo cierto es que solamente se habla de perros de presa y los otros son perros de ganado, otros son perros de caza, ya lo hemos visto anteriormente. Perros de caza eran los podencos, los que a raíz del reconocimiento oficial por parte de la Sociedad canaria Española del perro de caza, como se le llama en Canarias en todas las islas, perro de caza era lo que después se ha venido eh, a definir como podenco canario ¿por qué se le clasificó dentro de las razas canarias y españolas como podenco canario? bueno, pues tiene su explicación está dentro de ese grupo de perros que se destinan básicamente a la caza del conejo aunque también para la caza de la perdiz por ejemplo el, el, el podenquillo andaluz y el podenco portugués, los podencos portugueses, que hay de dos o tres tipos, por, clasificados por tamaños, lo mismo que pasa en la península. Bien. El podenco ibicenco, el podenco andaluz, eh, el podenco canario, y tuvo que ver, yo me imagino, eh, también en, este, en llamarlo podenco, que bueno, me parece bien que se le llame podenco, pues porque ya se le incluye dentro de las razas españolas eh, como raza y es debido también en buena medida, por lo menos el origen que le dan. A Paco Podenco, Francisco Ruiz, un señor andaluz que se estableció en, me parece que es andaluz, de origen andaluz, e igual estoy equivocado, pero bueno, de las Islas Baleares no es ni de las Islas Calares tampoco. Este señor pues era el presidente del club del Podenco Ibicenco, K en, en, en catalán de, de las Islas Baleares, K es perro e Ibicen es de Ibiza. Al parecer el origen a este perro se le busca en Ibiza y de ahí se fue luego eh, distribuyendo con el tiempo eh, por el resto de las Islas Baleares y luego ya pues por hacia Levante y hacia en fin, toda, la, toda la península ibérica al extranjero y a Canarias llegó también muy tempranamente el podenco canario por consiguiente es un producto es un descendiente de perros españoles Perros, lo que hoy entendemos tipo podenco de, de España, pero con refrescos constantes, con podencos y vicencos. Eso lo puedo demostrar yo lo suficiente como para comprender que es así, que es verdad. Se, ha, se está cruzando todavía. Yo hice un extenso trabajo sobre el podenco canario que se publicó en la revista Todo Perros se puede consultar, y allí expongo mi tesis fundada, no hipótesis. Pues bien, volvamos otra vez al perro de presa canario antiguo. Los perros que se introdujeron a la península son los que podríamos denominar antiguos, pero que no sabemos si era un solo tipo, igual había yo qué sé, el perro de toro, que se le llamaba perro de presa, un perro lo que después se clasificó como alano, pero no sabemos si en el, eh, a principios del siglo XV, que es cuando se introduce, en el mismo principio, 1403-1404, eh, si realmente de esos perros de presa se, podría, se podrían... Eh, ¿Se podría hablar de, de Alanos en aquella época? A mí me da la impresión de que no, que lo de Alano no lo afirmo, simplemente lo planteo y, y bueno, que quede ahí. Eh, la denominación de Alano probablemente sea posterior del siglo XVII, siglo XVIII siglo XIX, y, y siglo XIX y llega al siglo XX. Pero es que el alano, hay distintas tesis, ¿no? Dicen que si el alano era un producto de cruce, de tipo de perro de toro, eh, con, con otros perros, con lebreles, por ejemplo, galgos, eh, bueno, lo que fuera. Pero eh, no es mi tema ahora. Simplemente que qué perros y cómo eran esos perros que trajeron a las Islas Canarias de España no hay una sola descripción, no existe, que yo sepa, yo no la he encontrado. Solamente en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas, perro de presa. Ordenanzas para la tenencia y manejo del perro de presa, que se tenía para la guarda, para como auxiliar en el, sacrificio, en el momento previo al sacrificio de las reses, como soltaban dos perros de presa, Hacían presa en la res, uno por cada lado, los sujetaba a la res y así sacrificaban a la res. Porque las reses de aquellos tiempos, de siglos pasados, no eran las reses que se sacrifican. ¿no? Y las reses de carne, ya lo he dicho en más de una ocasión, eran, pues, eh, tenían su temperamento. ¿no? Que en buena medida, según tengo entendido, esas reses eh, tenían mucho que ver con las reses bravas con las reses que luego poco a poco con el tiempo con... se fueron seleccionando cada vez más eh, para la Lidia a caballo primero y después Lidia a pie eh, y ella ha llegado hasta nuestros días entonces para eso estaban los perros de presa y ese es el perro de presa que os digo el, el, el antiguo pero no podemos referirnos a los perros de los tiempos, a los perros tipo presa, no era ninguna raza, producto de cruces diversos que ya están en los vídeos, que ya están en los escritos, pero que no me importa abundar otra vez más en el tema. Esos perros de los años 20-30 hasta los años 60, que todavía quedaba algún perro, pero porque siempre se siguió cruzando algo... Eh, pero cuando realmente se, se cruzaba eh, con intención de sacar perros de presa yo pienso que fue de los años 20 y hasta los años 50 quizá, ¿no? 50 y poco, más 60 luego ya con las prohibiciones ya estaba mal visto, cada vez peor visto entonces ya y se prohibieron y ya bueno, pues fue, fueron desapareciendo esos perros y esos perros, pues eran producto de cruces, como ya se ha dicho, entre perros de majoreros de la época, perros de la tierra, que eran perros, pues lo mismo que el majorero, yo pienso que era lo mismo, de Gran Canaria. Lo que pasa es que basta que alguien haya dicho que ese perro era distinto bueno los nacionalismos llevan y los localismos y todo eso llevan a estas. A estas eh, clasificaciones que yo pienso que no son correctas, que no, que no son las correctas. A mí me parece que, bueno, los, los primeros perros de grado y los primeros perros de presa llegan a Fuerteventura y Lanzarote. Tanto monta, monta tanto. Y de ahí luego se van distribuyendo poco a poco, progresivamente, a medida que se van conquistando el resto de las islas, y asunto terminado. No hay más historias, no, no hay más, más que inventar. Y, y, y luego, pues bueno, pues siempre se le llamó el perro majorero, bueno, pues por esa razón, porque eh, procedían de Fuerteventura en sus orígenes, pero que luego esos perros estaban en todas las islas. Y se tenían para el ganado, para cuidar el ganado, más que como perros conductores de ganado, más que lo que en Castilla se llama perros careas, o en Cataluña de donde yo procedo, gosdatura, gosdatura significa perro para parar el ganado, para que no se metan en los sembrados, para sacarlos de, a, la, a, los, a las ovejas y a las cabras si se han metido en algún, en algún campo sembrado de trigo, de avena o de lo que quiera que sea. Y eso es pues, un gosdatura, luego el carea, perro carea, que le llaman carea castellano, carea leonés, que por cierto hace poco estaba viendo... No sé si lo he mencionado en un vídeo anterior, estaba viendo yo ahí algunos temas que me interesan en internet y vi un vídeo o vídeo que, que habla de los careas castellanos o algo así. Y bueno, y ahí se entrevista a, en distintas secuencias a distintos pastores de ovejas y uno de ellos casi al final de ese vídeo... Eh, habla de los perros de sus capas y su su, tremendo, su extraordinaria funcionalidad para el manejo de las ovejas que dice que son animales muy brutos y que sin esos perros sería muy complicado eh, llevar a los pastos a las ovejas y poderlas controladas y entonces ese, ese pastor de ovejas habla de las distintas capas y menciona porque es así en Castilla y en Aragón desde siglos atrás unos son manchados de blanco con no sé qué bueno, y dice, y bardinos, claro y ya volveré y haré un, un vídeo solo y exclusivamente para hablar de las capas de la de denominación de las capas en los perros canarios y en... Y en y en Andalucía, Extremadura, Castilla, León, Aragón. Pues eh, esos perros se, se introdujeron en las Islas Canarias en Fuerteventura y Lanzarote, porque a Lanzarote y Fuerteventura los introdujo Jean de metencourt eh, de la península ibérica y yo estoy seguro que fue a partir de aquellas... De, aquella, de aquel viaje que hizo una vez ya iniciada la conquista de las Islas Canarias que fue en Lanzarote y en Fuerteventura fueron los inicios y cuando fue a Castilla para entrevistarse con Enrique, eh, Enrique eh, III de Castilla eh, y le autoriza a sacar de los reinos de Castilla que en realidad los sacaban pues de, de Andalucía, de, de, de Extremadura, de donde fuera eh, 500 piezas de armas, caballos y otros animales y a la vuelta cuando llegan de regreso a Lanzarote y Fuerteventura pues es cuando se refieren a perros que llevaban los conquistadores en Fuerteventura que corrían por la costa, caminaban por la costa vigilando a los aborígenes y llevaban perros con ellos. Esos perros los acababan de traer de la península. No especifica qué perros. Y yo digo en, mi, en un trabajo mío, se puede ver en el libro, eh, ¿qué perros eran esos? ¿Eran perros de presa? ¿Eran perros de ganado? Que se mencionan después, posteriormente, en, en los Acuerdos de los Cabildos y en las Ordenanzas, de Fuerteventura concretamente, y de Tenerife. Eh, ¿O eran de los dos tipos? Pues probablemente eran de los dos tipos, o de uno solo. Pues esos serían los perros antiguos de presa, los que eran de presa. Porque los de ganado no se, les consideraba, no se les consideraba de presa. Aunque después, al coexistir en las islas, yo digo que desde el principio, presas y perros de ganado, que hubo cruzamientos entre ellos. Fortuitos, yo que sé, pues, o intencionadamente eh, los pudieron cruzar. Porque yo he visto en perros de ganado majoreros eh, hace muchos años. Cuanto más nos remontemos en el tiempo, más pureza encontrábamos en el perro de ganado majorero. Y hay dicho que todavía se encuentra algún ejemplar de ganado majorero con una, un índice de pureza, pocos, muy poquitos, importante, un porcentaje alto de, de genética antigua. Pues bien, eh, ¿se cruzaron? Sí, claro. Yo tuve el mejor primero, que era Gris, Gris Plomo, el primer perro que yo traje de Fuerteventura, que compré en Fuerteventura, que me mandó Ramón Sosa roger eh, me costó 8 mil pesetas de la época, era un dinerito, y ese perro cuando se plantaba, se plantaba, según cómo invertía el corvejón, y eso no es típico de los perros ganaderos, ni del de perro de ganado majorero, eso es típico de los perros de tipo presantiguos, de los que desciende en buena medida... El bulldog inglés, antiguos españoles, del antiguo inglés, digo del, del, del bulldog inglés y del bullmastiff. Porque el bulldog inglés que hoy conocemos no es es una especie de, de, de, de caricatura de lo que era el bulldog inglés de muchas décadas atrás. Y según sostiene don Carlos Salas Melero en un extenso trabajo que me pareció y me sigue pareciendo muy interesante eh, habla de que a finales del siglo XIX se, se empieza a crear el, el bullmastiff inglés y en esos tiempos también él se mete o sea, ¿con qué? pues con perros ingleses y con perro de presa españoles o perro de toros españoles tanto en el bullmastiff, o sea como en el bulldog de la, de la época de final del siglo XIX Es decir, que ese perro majorero mío tenía el corvejón, lo invertía. O sea, cuando articulaba, se le quedaba no angulado hacia atrás, sino que lo invertía. Cosa curiosa. Y eso es lo que hacen muchos bulldogs ingleses. Y eso lo heredan probablemente. Yo digo que lo afirmo. Que eso viene de los bulldogs, perdón, de los perros de toro, que los, lo, le llamaban perros de toro en España pero que en Inglaterra se le llamaba Bulldog, o sea, perro de toro, traducido al español. De ahí le viene al perro de grano Majorero los que tenían, y hoy todavía los que tienen, un porcentaje importante de perro de grano Majorero, que por consiguiente tienen también el perro de presa antiguo metido dentro. ¿En qué porcentaje? No se puede saber, poco porque si poco tienen muchos de ellos, de perro de ganado antiguo, pues de perro de presa antiguo menos, pero lo tienen. Entonces mmm, voy a, otra vez a lo de perro de presa antiguo. Los modernos, si algo tienen de antiguo, sostengo yo, no es por los cruces de razas foráneas importadas, como puede ser el dog alemán, el bull terrier el bulldog inglés Sí, quizá en esa partecita que viene del perro de toro español o del perro de bulldog español eh, pero claro ya le pilla lejos del siglo XIX pero que lo tiene el bulldog inglés el perro de toro español en su dentro lo tiene del siglo XIX y cuando hablamos del perro de presa español antiguo, de, perdón, canario antiguo, nos remontamos al siglo XV, principios del siglo, del siglo XV. No es, una, no es una cosita sin importancia, es muy importante. Por consiguiente, en el perro de presa canario moderno. que podemos fijar su origen, como sigo insistiendo una y otra vez, de mediados del siglo, de mediados de la década de los 70, el siglo pasado, pues tendrán de antiguo lo que hereden la parte que tenga de perro de toro español, el bulldog inglés moderno, y el perro de ganado majorero, que tengan los perros de presa que hay modernos, ya he dicho en trabajos anteriores, de que mmm, la mayor parte de las líneas, o oh, la mayor parte de los perros de presa, porque también habría que especificar qué es línea, qué es familia, porque eso lo especifica muy bien, eh, lo especifican los dos autores, Goldbecker y Hart, en el, en el libro Todo sobre el pastor alemán. Y el otro autor que trata de genética, que lo tiene en el vídeo anterior, que habla también la diferencia que hay entre líneas y familias y lo que no son líneas, que dicen que son líneas pero que no lo son. No llegan a ser líneas. Entonces, bueno, pues el perro de presa canario moderno que tenga perro de ganado majorero, pues esa es la parte antigua. Y el que tenga bulldog inglés, aunque no tenga majorero, ese porcentaje, ese pequeño porcentaje, será lo que tenga de antiguo. Pero no es a lo que se refieren esas personas que dicen que los perros de curtó, los antiguos, eso sí, o los canarios antiguos, eso sí, porque tal... No, no, no, no. Eso son tonterías, eso es producto del, del, del desconocimiento o de la falta de conocimientos de lo que están hablando. Entonces, mis perros de presa hoy son mejores que los perros que criaba yo en, el, en la primera camada que yo crié en el 77 con Bobby Piva y mejores que los productos de Felo con Tamay, que era hija. De Bobby de piba. Y mejores que los que criaba yo en el 80, en la década de los 80, el siglo pasado y en el 90. Hemos mejorado mucho el prototipo racial: eh, la, el fenotipo, la homogeneidad. Eh, la funcionalidad, la salud física, las bocas, las caderas los codos sin discusión alguna y eso lo conozco yo mejor que nadie porque soy el criador entonces que no me vengan a mí a decir un señor norteamericano de Filadelfia o de Kentucky o un señor de Canadá o un señor de Guatemala o de donde quiera que sea o de Noruega o de Alemania no, es que los, los perros de Curto de antes no, mire, perdone usted que no conocen el tema, están hablando sin el conocimiento y hablar sin el conocimiento de cualquier tema lo, lo llevarán a decir cosas que no, son, no se ajustan a la verdad, no se ajustan yo podría hablar por ejemplo <coughs> hace unos cuantos años yo había vendido esta propiedad a un veterinario de aquí de Terife que es de origen gaditano está casado aquí establecido aquí Rafael Serrano Serrano creo que es apellido Rafael Rafa Serrano me parece que se llama bueno yo, llegamos a un trato yo puse esto a la venta vino él lo quiso comprar me dio una cantidad inicial firmamos un documento y bueno que si yo Incumplía lo que allí se trataba Era un documento privado Pero hecho por un abogado que conocía el tema Y entonces Si yo me echaba atrás del trato Pues tenía que devolver el dinero Más otra cantidad equivalente a la que me había entregado Y si se echaba él atrás Del trato Pues él tenía que Pagarme Otra cantidad Similar Bueno Yo estando en Andalucía concretamente a la altura de los algodonales venía dándole vueltas que me iba a echar para atrás no veía claro, ahí me di cuenta de que iba a ser un caraso error vender esto y montar el criadero y todo en Andalucía el aeropuerto me iba a quedar lejos, me iba a resultar todo muy complicado y eso podía ser mi ruina, y me iba a desarraigar por segunda vez, porque él, y yo soy de Lérida, nací y me crié en Lérida, y ya el hecho de, de casarme con una canaria de Trenife y venirme a vivir a Canarias, ya eso entrañaba cierto desarraigo que al principio es un poco complicado y todos los que han, eh, se han ido a vivir a otro sitio distinto, costumbres, eh, hábitos, eso, eso es lo que se llama desarraigo lejos de la familia, de los hermanos, de los padres es un desarraigo entonces aquí dije, para caray, un segundo desarraigo pues ya no estaba muy dispuesto en fin, que fueron varios factores los que hicieron que me decidiera a echarme para atrás en la venta de este y fue un acierto y ahí empecé ya a mover la cosa otra vez me convertí en, en, en, en creativo otra vez y ahí yo empecé, venga, eh, activar todo y adelante bien, entonces en esas fechas cuando, antes de yo irme a Andalucía regalé unos nueve o diez perros y perras de presa fundamentalmente perras había hijas de Chío, nietas de Chío, el primero el Chío viejo eh, y de cruces, descendientes de cruces en segunda y tercera generación de Rocky, el majorero del cual descendía Godo y entonces por la línea de Godo, Gira y Guama pues yo regalé perras y esas perras fueron a parar bueno se las regalé yo a un señor de aquí, muy aficionado a los perros de presa y este señor pues logró vender, no sé en qué precios, ni me interesa a otras personas y en algún caso a lo mejor hubo cambios. De esos perros, pasando el tiempo que fueron criando con ellos, eh, los supieron valorar, me alegro de eso, porque eran perros de mi criadero. Y ellos se apreciaban los perros de mi criadero, mis perros de presa. Y habían tenido algunos. Entonces, de esos perros los hubo que fueron a parar fuera de aquí Incluso a China, a Corea del sur Alemania todavía hay quien tiene allí no quiero mencionar a nadie eh, podría hacerlo eh, gente que cría perros de presa gente que adiestra que son buenos adiestradores además he visto vídeos de ellos han ido a parar perros de esos de esa línea a Estados Unidos y a otros puntos y a la península ibérica pero y entonces entonces Quizás venga por ahí los tiros, ¿no? De que dicen que bueno, que los perros antiguos, de Courtois... No, no, no, no, no, no. no. Porque yo tengo esa línea. Yo, yo no regalé todos los perros. Regalé lo que menos me interesaba. Lo que yo consideraba mejor se quedó aquí, en el criadero. Yo no había desmantelado el criadero. Eso estaba aquí. Yo no quité todos los perros para empezar de nuevo. No. Seleccioné lo que yo me iba a quedar y el resto lo regalé, pero aquí quedó la selección, aquí no quedaron displasias de cadera, aquí no quedaron bocas defectuosas, que lo que yo regalé era bueno, Uno, unos, más, unos perros más y otros menos, pero lo bueno se quedó aquí, lo cual quiere decir, o con eso quiero dar a entender, que sobre esa base, sobre esos perros, que eran la base esos perros que yo me quedé, es con lo que yo seguí criando. Y eso se ha hecho por razones distintas con, en la, en la cría caballar, ganaderos españoles, que llegado llegado un momento determinado, bueno, españoles y portugueses, que son grandes criadores de caballos ibéricos, o sea, lusitanos, españoles, caballos árabes, y también lo han hecho en otros países. llegado El ganadero, llegado un momento, hace una selección, dice, esto fuera, vamos a mejorar. Porque no vamos bien encaminados. Porque hemos dejado yeguas porque les tenemos cariño o algún semental que los estamos utilizando que no deberíamos. Bueno, pues ese fue mi caso. Y fue un acierto. Un gran acierto. Porque en este momento puedo decir... ¿Qué tengo? Mejores instalaciones y mejores perros. Más selectos. Más funcionales. En su totalidad. Unos son mejores que otros, desde mi punto de vista. Pero cuidado, no nos equivoquemos. Porque a veces lo que se puede leer en el libro, todo sobre el pastor alemán, de Golbert Kirijar, con respecto eh, a los perros, que sobresalen, que ganan, a veces no son los que dejan mejor descendencia y a lo mejor la deja un hermano de camada que parecía que era menos, de menos calidad y luego resultó ser que daba más calidad entonces en ese libro todo sobre el pastor alemán de que también se dice que mmm, es mejor utilizar un perro sobresaliente, perdón, sí, un perro eh, mediocre de una familia o línea sobresaliente que no un perro sobresaliente de una familia o línea de bajo nivel. Bueno, pues eso, cualquier criador que tenga conocimientos y dos dedos de frente, que quiera hacer las cosas bien, eh, lo tenemos muy en cuenta y yo lo tengo muy en cuenta entonces eh, estos perros unos míos de los míos unos son mejores que otros desde mi punto de vista pero sorpresas y yo me he llevado sorpresas grandes sorpresas perros a los que yo consideraba menos de inferior calidad luego me han dado Mejor calidad en la reproducción, según con qué hembras, según con qué perras. Y lo que yo he relatado anteriormente, de Rocky con Vega y Rocky con una hija de Chío primero y de Rubia, con los productos del, de, del cruce de Rocky con esa perra de Rubia con, y Chío fueron bastante inferiores a los de Vega con Rocky pues ahí tienen entonces queda claro me parece a mí lo del perro de presa canario antiguo no existe en el sentido que lo plantean porque mis perros son tan antiguos ahora como hace 30 años es más son más antiguos ...que hace 30 años o 40 años... ...y son más antiguos... ...en el estricto sentido... ...o sentido estricto de la palabra... ...antiguo significa antigüedad... ...genética... ...y yo... ...tengo... ...en la totalidad de mis perros... ...en este momento, mis perros de presa... ...tengo metido el majorero... ...unos lo tienen más próximo que otros y buenos majoreros dentro de lo que podemos considerar de 40 años para acá muchos de los criadores de presas en Canarias y fuera de Canarias no lo pueden decir esto, esto no lo pueden decir me consta que en Canarias hay criadores cuyos perros de presa que yo no digo que sean buenos o malos simplemente que sostengo que de antiguos no tienen nada porque no tienen majorero no tienen perro de gran majorero y de todo eso que se cría que haremos un vídeo que ya he tocado el tema anteriormente sobre los pseudopresas canarios hablaremos de este tema espero eh, tocarlo próximo o sea, dentro de poco así que no hay presa canario antiguo lo que sí hay es Perros de presa canarios, en cuyos genes hay perro de presa antiguo o de ganado, que es un perro antiguo, que lleva en Canarias el perro de ganado 500 años y remonta con los perros de ganado de la península ibérica, que a su vez, como digo en un vídeo, se remonta milenios atrás. Ahí sí. Ahí sí. Y los perros de presa, repito, de Canarias, que no tengan perro de, perro de ganado majorero, pero sí tengan bulldog, que son la mayoría, en mayor, mayor o menor cantidad, bulldog inglés, que tengan bulldog inglés, pues por la parte que le toque el perro de toro español, de finales del siglo XIX, como dice Carlos Salas Melero, y me parece que no se equivoca porque aporta buenos datos, pues entonces tienen, por esa parte del bulldog inglés, perro de presa antiguo español o perro de toro español. ¿Pero en qué porcentaje? ¿Y cuál es la rusticidad que heredan estos perros de presa del bulldog inglés moderno? A mí no me hace mucha gracia. Yo hice un cruce con un perro que tenía unas características, el gruñón, con guama de Iremacurto, que era hija de Felo y de Tamay. Ese perro se aproximaba mucho más al bulldog inglés de principio del siglo XX, años 30, años 40, años 50 y poco más. Los de hoy, los que vemos hoy por los parques que no pueden caminar, en las consultas veterinarias, en los domicilios, en cualquier parte del mundo, aunque hay sitios que he visto últimamente, en Estados Unidos por ejemplo, que están procurando, que están haciendo lo posible para remontarse un poco mediante selección o todo lo que puedan por supuesto al bulldog antiguo, pero lo que se ve por ahí, lo que se cría por ahí, lo que yo he visto en Inglaterra, pues no tiene nada que ver con el gruñón que yo crucé, el gruñón de tallo que procedía de Sudáfrica, que trajo un señor peninsular que tenía una pajarería, una tienda de animales, en la calle San Sebastián, en Santa Cruz. Bueno, pues me parece que no vale la pena seguir abundando más en esto, pues porque ya queda claro. No hay perro de presa que era antiguo, a no ser por esos genes que hereden de atrás. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.